La siguiente adaptación está hecha con propósitos promocionales y no lucrativos. Todos los derechos se reservan a sus respectivos dueños. Espero que les guste. Quizás tú veas que quiero pelear Pero en realidad moría de temor Tal vez quise que te vayas de aquí Pero en realidad quería estar contigo Y en las calles vuelvo a vagar No te encuentro en esta oscuridad que quiero bordar, pero no puedo sacarlos. Te muevo y te pierdo, no puedo, por favor, dar esperanzas a mi corazón. Si río no sirve, la voz no se queda aquí.